Buenas compañeros, ¿cómo estamos el no, día de Jesus hoy? <risa> esto va a ser muy épico, papus. Este aquí se épico. viene una epicidad, ¿vale? Eh, la como veis ya... La como ya veis va... de, de, de, del contenido de Pokémon en YouTube probablemente... Esto ya la cupe, o sea, ya de aquí para más no hay, no existe. O sea, esto ya es directamente creación divina. Como ya veis, en la miniatura, en el título y en el layout... Es un dualog, ¿vale? En todo, con todas las reglas. Uh -huh. En los comentarios debemos dejar todas las reglas explicaditas para que no haya confusiones luego. Ningún. Claro, ningún tipo de confusión. Y bueno, yo creo que ya no más, más baja que hablar. Juguemos de una. Listo. Pulsa start ah, para empezar. Bueno, yo estoy jugando de hoja y mi compañero aquí de Dragstar está jugando rojo fuego. Rojo fueguito. Que... Bueno. En teoría, bueno, vamos a ver si con el alto mando, vamos a ver cómo vamos todo. Bueno. Sí, esta vez sí voy a jugar con más QED, no como no la otra vez. Ay, ay, ay, de, ay. Hecho es, de hecho, en mi canal, este es el capítulo 4, así que. Sí, él voy va a ser el capítulo voy 4. A poner de título, voy a poner de título: No pasó nada. No y pasó nada. Total. Y nada, y entonces este para mí va a ser el episodio 1. Todo. Todo bien. Todo correcto. Exacto. Bueno. Eh, eh sale? El, di el, di el diálogo del inicio? Que okay, ya. Ya, ya, ya. Me, me dice que no puedo guardar. No sé si será costa del que tengo que guardar por save state o... Pero bueno. Si quieres, hazlo por save state o si no, en el emulador hay una... Hay un lugar en options. Bueno, nada. Si no lo hago por save. Yo siempre me acostumbré a save state. ¿Será? Ah, bueno, bueno. Dale, dale. Eh, bueno, a ver, empezamos. ¡Hola! Este es el mundo Pokémon. Me llamo Oak, Pero la gente me dice... Profesor Pokémon. Este es un mundo que está habitado por unas criaturas llamadas Pokémon. Para algunos, los Pokémon son mascotas, pero los otros lo usan para esclavizar más personas. En cuanto a mí, estudia los Pokémon como profesión. Bueno, cuéntame algo de ti Vale ¿Eres chico o chica? Chico bueno, chico yo soy... Por el momento okay. soy chico, no sé después Yo... yo <ríe> dije que me elegiría todas las chicas en todos los juegos, así que ni Eso me duele mucho, pero bueno <ríe> ay, Pero, <ríe> pero real, lo siento Ah, lo siento No, ay la ah, no, mentira No, no me llamo de... <ríe> Perdona, si no que era. La caga. Casi, casi, casi. No, pues ya casi. que estamos en duelo, me voy a poner me voy a poner mi, mi nombre. ¿Cuál? Me voy a poner Dragster. El, no me voy a poner el de Leaf, sino... Ajá. ¿Cuál te vas a poner tú? Eh, me voy a poner Angela. ¿Angelita? Eh, mayúsculas. Sí. Me voy a poner Dragster, vale. Y supongo que, supongo que a mi rival le pondré Dragster, ¿no? Bueno, y al el, el mío le... Yo el mío iba a poner hoja, pero bueno, también entonces le pongo Ángela. Vale sí, verdad. Este Es verdad ¡Este es mi nieto! Este ¡Ha es sido tu nieto. rival desde que erais este pequeños! Peque ¿Puedes decirme cómo se llama? Eh, eh, no sabes cuánto me, me contengo para no ponerle vagina <risa> para no ponerle maldito o algo así eh, eh. Más um, okay. no, que ya, ya hemos madurado, ya hemos madurado. Ángelita Sí, mentira. <risa> Eso es mentira. ¿Eh? ¿Era Ángela? Así, así como está. Eh, sí, con X. Y así la hago. Sí, como lo tienes en Discord, ¿no? Exactamente, el mismo. Soy yo, ese soy yo en todas partes. Así ah, es verdad, se llama Dragster. <risa> Perfecto. Ay. Top ten abuelos realmente. Ángela, tu propia Ángela, tu propia Ángela y Darkster, tu propia historia, le, tu propia leyenda de Pokémon está a punto de comenzar. Exactamente. Un mundo de sueños y de aventuras con los Pokémon. Son del diablo. Y generan Ajá. epilepsia incurable. <risa> los japoneses bueno, descubrieron que jugar con los Nintendo por la luz Tinteno. vale. Pero, mamá. Por, yo ya leí todo esto, nomás voy a coger la poción del PC y ya. Bueno. Ah, verdad, verdad que había poción, no me acordaba. En fin, todos sí. los niños se van de casa. Algún día, así es la vida. Um, Vuestro vecino, el profesor. Oh, quería verte. Ok, bueno, nada, pensé que ibas a decir algo más importante, pero verdad que la poción se está existe. Estoy hablando con, con mamá. Con, con mamá. Con, los niños. con mi mamita. Con tu mamita. A ver, espérame. Vamos primero a la hierba alta. ¿Mm? Vamos oh. a tirar la Yerban. Ya. Vamos... Ya, déjame agarrar el Pokémon, ¿no? Ah. Tranquilo, compañero. Calmaos. A ver. Eh... Yo quiero... Eso es... En la ah, la verdad. ¡Qué idiota! Qué idiota, ¿verdad, Primero? tu propio Pokémon como protección, vente conmigo, anda, por eso te dije, tienes que ir a la hierba Verdad, perdón, es que no me acordaba, es que yo jugué esta... este juego hace mucho tiempo <risa> ¡Cuidado! En la hierba viven Pokémon Salva, necesitas tu propio Pokémon para protección ¡Vente conmigo, anda! Bueno, si no tengo de otra... Vale. Buenas. Bueno, bueno. Ángela. Buenas, buenas. Abuelo. Abuelo. Estoy, abuelo, estoy harto de esperar. <ríe> Ahí me <pones> <ríe> abuelo, estoy harto de esperar. <ríe> Ángela, déjame pensar. Ah, sí. Te pedí que vinieras. Espera. Taxter, <ríe> toma. Aquí hay tres Pokémon. Bien. Ángela, están dentro de las Pokémon. Cuando era joven, era un buen entrenador de Pokémon Pero ahora solo me quedan tres, te daré uno ¿Cuál quieres? A ver, obvio Ya abuelo, yo qué, boludo, boludo, güey. <risa> Dame un Pokémon, no, no solamente te olvidas de mi nombre, sino de darme mis Pokémon Tranquilo Literal. Vale Eh, bueno, yo tengo super claro Uy, aguanta una cosa que va a hacer primero en opciones es poner la velocidad de texto rápido Porque sí. me vas a morir Verdad. Es cierto Es cierto Yo con razón yo lo sentía el juego lento, pensé que el emulador se me estaba pegando No Con lo que requiere este emulador, Juan A ver, What? me dices cómo me vayas a bueno. elegir Ya listo, ya lo tengo la elección es obvia en ambos casos Es obvia, o sea, ah, está, dilo, está dilo, en el... Dilo <risa> ¡Charmander! <risa> ¡Wow! Así que wow. resulta muy fácil criarlo. Bueno, Ángela, entonces quieres el Pokémon tipo planta, vuelvo a sur. Oh, es? Yo sí quiero esa? el Charmander. Ese Pokémon tiene mucha energía, ya se recibió Charmander de las manos del profesor... Más o sea, estaba, el spoiler estaba en los layout, o sea, no, no había misterio. <coughs> Un mote, claro. Eh, Un mote, claro, tiene que ser el mismo. Uh... Vale, vale. En... Mira, le voy a poner Drax Mi dinimu... mi dinimu, eh, Como si fuera mi hijo, ¿vale? Que lo quiero mucho Drax... Uh, claro, pero es que tenemos que ponerlo los dos el mismo ¡Ah, <risa> o sea, es Pokémon, verdad! Tenemos que ponerle el mismo nombre Pero el inicio el, el, sí, el, sí, el sí, sí, también acuerdo. ¡Ay Dios! ¡A los dos! ¡Ay hombre! Pues ya le puse el nombre <risa> Ya lo... Ah, bueno, yo voy a ponerle Drax. Si hubiera guardado, lo reinicio, pero drags. bueno, ya ni modo. Nah, se llama Drax desde ahora. <ríe> me va a morir pues este es me va para morir. mí, Pues este es para mí. Vale. Drax recibió charmander de manos de Profesor Oak. Es verdad. <ríe> es canon, definitivamente. Es canon. Es canon. Definit no, a mí no, porque a mí me sale Squirtle. <ríe> Ah, terrible. El, el tuyo no es Kano. No es un o sea, Espera, Ángela, prueba a nuestros Pokémon. Adelante, luchemos. ¡Wow, no! Ok, listo. Vamos a luchar, banda. luchar contra Draster. Bueno, vamos a luchar contra Ángela. Es okay. ¿ok? Mm, pero, ay, no. Yo no vale el tutorial, ¿vale? No, no, no, no. Sí, yo tampoco Me perdonan pero no vale, esto, esto, esto lo vamos a pasar rápido porque no Vale Subo nivel 6 sí, o Ay sea, no ni siquiera vi las naturalezas Me mató Perfecto Wow me mató. Cuidado que te mato maldito Sí, me mató Oh vaya chasco Igual él no solo empieza, empieza hasta que hasta que cojamos Pokéballs ¿no? Hasta que nos den Pokeballs bueno, ah, ah si bueno Así ganas dinero y tu Pokémon experiencia Pero si te derrotan, debes pagar una cantidad Bueno, como es la primera vez y si no lo sabías, yo pagaré por ti Pero piensa que las cosas no, sean, no son así fuera del laboratorio Debes luchar con <risa> muchos Pokémon salvajes, debes hacerte fuerte Empezamos... <risa> wow. empezamos... empezamos empezamo bien, ¿no? <risa> Pero también es... no voy a comer. Ay, es naturaleza sí. firme, vale, no me gusta No me gusta pero es bueno, que lo, y... los iniciales creo que siempre son con naturaleza neutra, si no estoy mal. No, a mí me salió. Dracser oh. Balear. ¿Qué? Que te salió. ¿Ah? Que te salió. Que te salió. Firme. De naturaleza firme. ¿Y a ti? Esa es neutra, ¿no? No, me baja, me baja el ataque especial, me sube el ataque físico. Por pues eso no me gusta, porque sí. pues, no, lanza llama, no, llamaradas. <risas> Vale, haré luchar a mi Pokémon para fortalecerlo. Ángela, abuelo, hasta luego. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Bueno, a ver qué me <ríe> sí. salió. Temardo, ¿no? Datos. Serena. No tengo ni idea. Eso creo que no baja. Creo que baja el ataque físico y sube la defensa especial. Si sí, más no recuerdo. Mm, creo que no me gusta tanto. Bueno. A mí tampoco me gusta la mía. Déjame revisar rapidito. Sí. La defensa especial baja el ataque. Efectivamente. Bueno. Bueno. Eh, bueno yo ¿listo? Voy yendo a la ruta 1 porque... Eh, ajá, exacto. Vamos a no ver. No me interesa nada, ningún diálogo de acá. Bueno, ya yo ya entré. Ahora <risa> bueno, trabajo en una tienda Pokémon. Tenemos muchas cosas. Visítanos en Ciudad Verde. Mírate, daré una muestra. aquí mm. tienes. ¿Cuándo es que dan las Pokéball? Una no, poción. En la ruta que viene, ¿no? Eh, des, después de que, de que quede, que le entregues el, el mensaje al profesor. Vale. Ah, me dieron una poción. Bien. Dragon sube al nivel. Taratata, taratata. ¿Ves esos bordes en el camino? Dan miedo, pero puedes saltar por encima de ellos. De esa forma Dan podrás volver más rápidamente a Pueblo Pale. Sí. Esto antes daba miedo. <ríe> Efectivamente, es terror. Pichi. Vamos a ver. Arañazo, arañazo y para arriba. Uy, cuidado, Pichi. Sí. Nivel 7, ascuas. Perfecto. Vale. Eh, bueno, ya Lo malo del Charmander de leer cualquier diálogo. Me va a curar. Me encanta. Oye, el... ¿y no es de Pueblo Paleta? No. Es al profesor Ouk? No. ¿Qué? ¿Tienes no. correo? ¿Se lo puedes llevar? Tampoco. empleado en la tienda Pokémon? No, y se acaba el, el juego. Correo, perfecto. Se acaba el juego. Vale, lo se mismo. Lo bueno pues fue una sí. gran experiencia. Nos bueno, vemos a la, a la, a la próxima <risas> Ya, créditos Bueno, ya listo, vamos a regresarnos Vale, vale, vale, vale Yo ya me voy regresado Yo ya llegué que no es lo mismo Ah, Dale, ¿tú ya estás, en el, ¿Ya estás en el laboratorio? Estaba en, el, en la última hierba y me salió un Pokémon Bueno, Aquí ya listo, de... y patrillo Claro que eh, es. te espero para que leas tú el diálogo Vale, ya llegué Vamos a ser idiota Vale Traxter, ¿cómo va tu Pokémon? Creo que te quiere mucho, mucho, mucho Parece ser muy hábil entrenando Pokémon ¿Qué? ¿Tienes algo para mí? Te vas a la bola que está Duster le entregó el correo a otro Ah, el sí, es la Pokémon que había encargado, gracias Vale, dale tú no, las, las bolas, las bolas, anales no, mentira Ángela <risa> <risa> ver. ¿Qué quieres de mí? Nada, inepto ¡Ah, sí! Quería pediros un favor En la mesa hay un invento mío, la Pokédex registra automáticamente los datos sobre los Pokémon que vayáis viendo o capturando Es una tecnoenciclopedia Okay. Okay. Draxer y ANGELA, tomad las Pokédex. Okay. Draxer y ANGELA tuvieron <risa> Pokédex. No se aprenden cosas sobre los Pokémon con solo verlos. Hay que atraparlos. Esto es lo que hace falta para atraparlos. O 5 Pokéballs. ¡Wow! Cuando aparezca un Pokémon salvaje, no sueles luchar contra él. Hay que lanzarle una Pokéball para capturarlo. Pero no siempre funciona. Un Pokémon sano pues. oír le baila ¿Tiene asma, profesor? <risa> El profesor tiene asma ¡También no tengo la suerte! ¡Cállese, señor! ¡Que lejos de todo! Porque... Nada, vale, ya me está dando... ¡Cállate! ¡Cállate, Dios mío! A mí sueño Cállate Yo, yo, sí, a mí sí me está dando sueño <risa> Vale, Ángela, lo tuyo sido una gran progresa en la historia de los Pokémon No te preocupes, okay. abuelo déjalo en mis manos Eh, Dragster, que te quede claro que no te necesito Ok Pediré a mi hermana su mapa y le diré que no te ninguno a ti Juaz, Juaz no <risa> A ver, pre pre presenta a la hermana <risa> Bueno, ok, ya ¿Ari? Vamos a buscar el mapita la bueno, a, ver. <risa> a ver, pero depende, ¿cuántos años tiene? ¿Me encargo ¿Encargó algo el abuelo? Toma esto, te ayudará. Gracias. Ta, ta, ta, ta. Bueno, ok, ya me voy pirando. Ok, entonces ya en teoría, ya empezamos, ¿no? Oficial... Oficialmente... Sí, oficialmente ya empezó el músico. Voy a curar con mi mamá. <ríe> y... Y empezamos. Yo me curé en el centro Pokémon. Sí, pero de regreso ah, no me... De regreso, de regreso creo que no me curé. De regreso y me... De mal, no. ¿Listo? Uy, ¿Ya? Captura, a uh, Bien, papu. Un rata, dijo eso. Vamos a ver, rata quiero, un rata Pidgey, quiero un Pidgey ¡Quiero un Pidgey! ¡Quiero un Pidgey! ¡Quiero un Pidgey! ¡Pidgey! Vámonos Perfecto ¿Sí? Pidgey, perfecto. listo A ver, ok ¿No le hagas crítico? Ah, perfecto Hostia. Listo, mochila Vale ¡Pokeball! Vale. Bueno Uno, dos, tres, dos, Listo. tres, capturado. Bien. Lo hicimos al tiempo, ¿no? Tiramos la Pokébola al tiempo. <ríe> y eso que, y eso que ni siquiera estamos viendo en nuestra pantalla. épico Sí, es verdad. A ver, Pidge. La Poké derrotata. Va Cuando ataca lo muerde todo. Pequeño y muy rápido. Es muy fácil de ver en muchos sitios. <ríe> a ver, vamos a ver a Pidgey. A este Pokémon no le gusta luchar. Suele permanecer escondido en zonas de hierba alta y se alimenta de pequeños insectos. Ok, vale, eh, no sé qué nombre ponerle, pero ponemosle. Si tenemos eh, que ponerle. Acuérdate que ese mote para los dos. Vale, eh, vale, a ver qué nombre de pájaro, no sé. Mmm, de rata, pájaro rata. ¿no? Ey, ey, ey, ey, ey, ey, el murciélago lado, Batman. Viste la Batman. Viste? Batman, Batman, se llama Batman. En murciélago al lado. Es que la combi, es que yo no sé si tú viste la película. Eh, ¿Batman? La, película, sí, sí, me la vi. Bueno, el, el, la ratalada. Bueno, Batman, listo. El, el el el el ratalada. El ratalada. Pero bueno, como no como no entra el ratalada, ponemos Batman. Batman, sí. Bueno, bueno, pues Listo Bueno, a ruta al Zoco A ver, no quiero... No quiero más interacciones eh, nivel 7 Drenador a, a huevo Vale A Mmm, vale. Me dices me cuando llegues a la ciudad verde Vale Nada, ah, carajo Los ratas, carajo Ella hey, aquí no niveles el hack. ¿Cómo? Yo le doy puro speedhack, nomás más cuando, cuando son encuentros aleatorios Eh, yo un poco más seguido de lo que debería, pero no importa Una pregunta, ¿a qué nivel está el siguiente gimnasio? Porque ya me está dando miedo ya Uy Mario Que no eh, los pases No tengo ni idea Creo que el máximo era 14 Déjame ver si puedo, si lo no tengo bien bueno. Tan, tan. Vale, en la explicación estúpida no están los los líderes de Ignacio. <ríe> Así que ni idea. Mientras, voy a entrar en las casas porque yo no recuerdo qué había. Nada, voy, yo sí voy a comprar un par de pokeos. Estoy intentando memorizar todos mis apuntes, ok. De vale, de creo opciones. que la próxima. Ok, a ver qué dice. O sea, ah, no, ya. No, dice nada importante No, no, ya. Aquí no, había, aquí no había ningún evento bueno, ni vamos, nada. A la, vamos a la ruta de la izquierda, ¿no? Sí, vale, va a comprar Pokéball también. La ruta 22, vale. Te espero y capturamos cualquier de que salga. Vale. En cuidado no te adentres mucho, solo en la primera hierba porque... aquí creo que hay una batalla contra el rival. Vete a la verga, ok. Siete. Vamos a ver. Un ratata, 10. Yeah. A mí también un ratata. Chao, Un monkey, bueno. ok. No. Uy, golpe crítico, casi lo mata. <risa> casi lo mata. Me asusté. Bueno, a ver. Un, un monkey me gusta, un monkey. A ver, eh, ese a carro. Que bola, B no le tengo mucha fe a la pero bueno tres bien yo creo que su hipercolmillo está bueno nomás para iniciar un combate no mm. Un Maki, Pokémon Mono Cerdo se enfada muy fácilmente puede pasar de la tranquilidad a la ira en apenas un segundo literalmente yo eh, qué nombre le ponemos al idiota de estos. Les ponemos. Les ponemos a los idiotas. Mmm. Mmm. ¿Qué tienen en común? A ver, son. <ríe> eh, el, el... <ríe> el mono son. Oh, hey. Son. son los mexicanos. <ríe> y. las ratas los políticos, no sé. Juan. Se va a llamar Juan. Al toque. Al toque, los dos se van a llamar Juan. Es que dijiste Mejichango y dije Juan. No sé. Juan es un caballo, pero bueno. Para fines prácticos me sirve. Vale, ya que no hay más nada interesante, ¿no? Creo yo, recordar. Sí, el sí nada más. El tutorial es del anciano. Si quieres lo lees tú. ¿Cuál tutorial del anciano? Ah, es cierto, es cierto. De cómo atrapar Pokémon, ¿no? Era Cierto. Vale. Es cierto, es cierto Y en las casas no había un coño, ¿verdad? Sí, en, el, en las casas no había nada ¿Vamos a pasarlo rapidito? Okay, ¿No? Nada. A ver, le gustan los Pokémon inventarse motos es divertido, pero es difícil Es más fácil ah. recordar nombres sencillos Es verdad ¿Ya va? ¿Esto es un evento? El problema es el... ¡Ay, Pero what the fuck? En el, en el, Vale, eh, hice en el, el evento del viejito el, sin querer No sé qué vamos a hacer ¿Cómo? Estás en el evento, dale Del viejito, Estás sin querer Pensé que era que... Dale, dale He hablando con, un, con el viejo, no pensé que era el evento <risa> El señor mayor <risa> usó <risa> una pokeball okay. Vale, ok, vale, ya oh, No tiene, no tiene nada Bueno, no me dirás que no sea ilustrativo, eh um, Anda, toma esto para ti Poke Tele, ¿Para qué era? Esta ya no la sabemos todos. sé no, no solo uno cuando alguna cosa que no entienda. Ah, ok. Vale, entiendo. Eh... Okay. En teoría podemos hacer un... el gimnasio Ah, y toca capturar otra vez. Arriba, un ¿no? Un tu sí, arriba. ¿Vamos arriba ya? Está roto también hay. Sí. Sí, porque no hay nada más que hacer. O quieres grindear. Pero ya estás listo. <ríe> ¿Ya estás en la rota? Um, eh, sí, yo estoy para... Para capturar Bueno, voy a... ¿Qué me sale? Voy a ver a ver, a ver qué voy me sale No me jodas Ay, marica espere, un rato, espere, espere, espere, espere, espere, espere bueno. Ay, no me dejo ir. Ay, es verdad que soy nivel bajo Mmm... Okay. No me gusta que bajes la... Cuídelo, ok, ok, ok Se viene Mel 2.0 Ok, ok <risa> <risa> uh. ¡Mmm! Ah, lo quemé. Perfecto. Ok. No, no, nada. No, no, ni modo. Ya Vamos tienes las cosas no me jodas. Sí. ¡Otro Pidgey! ¡No! ¡Pero le pegó un crítico! ¡Joder! ¿Lo mató? Yo quería... Me... no mames. ¿Y aquí no sale más? Nada, cabrón. Pidgey es bajo, rato, no? O sea, lo peor es que es nivel bajo. No. Pero fue un golpe eh, crítico Yo cosa? creo que aquí no hay más Pokémon, porque no me sale más nada Va a tener que... A mirar la Wikix Me debe Por... muy de la carta Ruta 3, ¿no? 2 2 eh, I... What the fuck? Nada más es 5% de probabilidades de que salga O sea, te salió de... Eh, ajá. De Chocha ¿Y el, ¿Y el puto batman lo mato? No, me 5% y a mí, bueno también el Caterpie, 5% eh, ¿Será que me voy a tener que conformar con otro Pidgey? Porque no me vale Uy, Dios mío me lo va a matar Bueno, el la está, muy pequeño pero su mordisco es muy potente, ¿tienes alguno? Sí Se llama batman y me acaba de decepcionar Vale, eh, Ya, me cansé, voy a. Voy a capturar un rato cuidado, es una ¡Oh! Maldita sea crítico. Sí. Bueno. Vale, vale. vale. ¿Lo mata Sí, pero. <ríe> o sea, es repetido, no importa. Vale, sí. pero. No, yo, yo sí, yo sí quería un vidri, la verdad. Pues yo quiero el caterpie para el butterfly, ¿no? Pero. Ni modo, ¿no? Y mod... vamos al sí. bosque verde, ya cubre, ya cubre, ya... ¿El gimnasio todavía no se puede hacer? El problema es que... Ush, el problema es que En el split... En, en capítulos anteriores, me salió un Espirro, y ese Espirro se recontracarreó este... Este vale. bosque. Pero aquí, aquí lo tengo un poquito complicado. Eh, voy a ponerle mote... Bueno, a ti se te murió, así que da igual, ¿no? Sí. Bueno, este va a ser un mega support, un support no, un mega support. Uh, WIDEL okay, okay, WIDEL no, no por favor, no lo mates. Vale. Okay, okay. Otro curar... O sea, Si lo maté antes, sí puedo capturarlo ahora, ¿no? ¿Cómo cómo? O sea, aunque lo haya matado en la ruta anterior, sí, sí, sí. Sí, si puedo captur... sí, ah, sí, sí. No, okay. no pex. Y de hecho puedes capturar Pokémon repetido, sí, lo único que bueno Mejor no. A ver. Ok, ya capturé un Winfield, bien. Ay, no, hice un Pokémon, bueno. Eh, apúrate a capturar algo en el, en el bosque, a ver, a ver qué nombre le pongo. Ya estoy. Que okay, este Winfield me ha salido hembra. Da ah, no listo, hembra Caterpie. Caterpie banda. Caterpie. A ¿Hembra? ¿O... Sí, hembra. Vale, ya con Mel, esto voy a ser suficiente. Mel, bueno, listo. <risas> no, no me es que le, tengo, le tenía cariño a, a, a Mel de, de, de, de, de capítulos anteriores. A ver, tiene la piel de color verde o sea, cuando la, leí. la. ¿Ah? No, no la leíste la de. A el ver, tiempo. tiene la piel de color verde. Cuando la muda, se recupera, se recubre de seda y se convierte en un capullo. Vale. Eh, un un, un mota caterpillo, Mel, ¿no? Mira, sí. ah, Mira. Fácil de ver por los bosques comiendo hojas. Tiene un aguijón venenoso en la cabeza. Ok, eh, ¿se supone que tenemos que seguir? ¿Hacia arriba o...? Eh, pues, sí. Bueno, Se eh, hace el bosque verde pues. Ver. Vine con unos amigos, vienen en busca a, a curar rapidito para ir leveleando también al, al señor Caterpie. Vale. Y sí, de hecho yo voy a levelear al líder. Ah, no, ¿sabes, ¿Sabes a quién debería yo levelear? A Juan. A Juancito. Porque es tipo es tipo lucha y en el próximo gimnasio tal vez me venga bien. Tal vez no, te viene bien, ¿eh? Bueno, voy a luchar aquí con entrenadores. Vale. Poción, perfecto vale Ok, vamos a ver vamos a pelear con este capturador de bichitos cazabichos placaje picotazo de no Uy, cabrón en la ruta en la ruta abajo ya va ya va porque es que es que el picotazo no se me da miedo me da mucho miedo me da mucho miedo primera batalla contra el nuevo Vale Vale Vamos a Vamos a ser inteligentes ¡Oh! <ríe> Vale, no quiero sacar a Drax pues para que no se sobre level, eh, Pero no sé si me va a tocar Vale Batman ok quieto. Ahora yo leveleando el support idiota Taller A ver, Mel ganó 21 Caterpie No Vale, eh, vamos a ver Caterpie contra Caterpie. Y Juan. Vale, debería aguantar otro. ¿Otro? Vale, hasta ahí. Hasta pues ahí, suerte. gente. Y. Mmm, Juan debería terminarlo, ¿no? A ver. Buenas, Juan. No, mi Caterpie no puede. Acá, Listo. Uff, Dios mío. Vamos a tener dos problemas por aquí. <risa> tú del nivel 3, perfecto. Uy man quisiera saber en qué nivel aprende algo el monkey. Eh, ahorita veo. Es que no tengo el celular a mano para mirar, pucha. Cazabichoso. Okay. Tú tienes cuatro Pokémon, ¿no? Sí. Vale. Sí. Ajá, Vale, eh, ¿Estamos en el mismo orden? Sí. Voy a revisar rapidito. ¿Sí? Movimiento, ¿no? Al nivel.. 6, aprende patada baja. ¿Seis? Y el ajá justo, justo, justo, justo ¿Patada baja? Uh, sí. no, no, no, no Acaba de aprender esa ¿Acaba de aprender qué? Acaba de aprender patada baja Ah, bueno, y al nivel 11 creo yo Golpe Karate Bajate, perfecto ¡Hue vale, ¿no? puta! Me envenenaron a Juan, me cago en la mierda ¿Tienes comp comprado No. <ríe> vale, vale, oh, tengo no poción. Creo que llego. A Juan. No, Juan, justo que le velé a Juan al nivel 6. Vale. ¿Eh? Batman sube nivel 5. Ataque de arena. Ok, no sube muy grande. Twitter. No soy especialmente grande, pero tampoco soy ningún enclenque. Wow. Wow. Ay, no. Wow. Batman Ascuas de una, No me voy a arriesgar Nivel 9 Ah, cierto que... Charmander se hace facilito el Bosque Verde Sí, sí pero el problema... Un Yo... después me toca pelú el... El gimnasio Sí El primero 10 ¿Cuánto es que daño le hace? ¿Un T.S? Vale, Trix subió bueno, a nivel 4 Que bueno, vamos a nivel 4 2, 3, 4, 5 A ver, tiene 5 1, 2, 3 ya casi tres. me termino terminado, vamos ver Yo me voy a regresar por envelenamiento Uy ¿Sabes que los Pokémon evolucionan? Wow. Bueno, ya, ya con esto ya llego, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro... No, Uy, de Los me de rico. los donadores con Metapos y Caterpies es Uno. que... Esos dan bastante bueno. experiencia. Uy, me tuve que gastar dos pociones, me cago en la mierda. ¿En serio? Sí. ¿Qué? ¿Así es jodido? ¿Dios? sí? Dios? Nah, eh, bueno, hay que aprender de los errores y comprar mal paridad antídotos. <ríe> Joder, macho. Eh, antídotos. Yo creo que llegó a Ciudad Plateada de una. ¿Cómo? Yo creo que llegó directo a Ciudad Plateada. Ah, ya está Vale, porque... igual, igual si algo me quedo... O sea, corto esta parte, me quedo esperante y, y corto esta parte. Bueno, ni modo... Vale, Batman nivel 6 y en realidad debería a... A Mele. Me Rober los Pokémon de otros entrenadores. captura solo los Pokémon salvajes. Pero yo quiero robar... Había un, un chat que podías capturarlo. Yo me acuerdo, era muy divertido. Sí. Eh, espera, Antídoto. ¿Por qué tienes tanta prisa? Porque si te sí, claro. Vale. Ok. No me arriesgo. Ah, bueno. el látigo. Látigo. Placaje. A ver cuánto daño hace. Vale. Saliendo banda. al bosque verde contra Ciudad plateada. Ay, banda. ¿Has visto los arbustos que hay junto al camino? No hay nivel 6 Pues contamos 3, 3, con un movimiento especial de los Pokémon. Wow. Vale. ¿Dani? ¿Catapis? Pues increíble ¿Sabes que se puede cancelar la evolución de un Pokémon? Sí, sí, se sí, ve caja, Placaje Placaje Placaje, perfecto Perfecto vale, Bien, bien, bien, bien. Ya... Corto esta parte hasta que el Dragster llegue Vas Gracias, mi querido compañero. Ruta 2. Ay, vale. de hecho, no, En esta ruta no podemos capturar. ¿Cómo? En esta... En, en lo que está arriba del Bosque Verde no, no podemos capturar. Sí, apoya que vamos a... Vale. Porque en la Ruta 2 también... Baila. Ay, ah, no. Mientras tanto voy a revisar... Mientras llegas tú. Voy a revisar... Los niveles de Europa. Es que estoy preciente aliviar también un poquito con los entrenadores dale, dale. ¿A qué nivel que evolucionaba nivel? Caterpie? Que ni recuerdo ¿Como al 10? ¿Era el 10 verdad? Sí Si sí, algo así Vale mm. Perfecto Bien No, no. no. Me apagó En... El... Atrás ¿Puedes revisar qué niveles es que está el Ignacio? Sí, sí, es, es, a eso voy. Ah, ya está evolucionando. Vale. Metapod. Oh my godness. Oh my goodness. Oh, my goodness. Vale. Vale. Vale. Ay cabrón, me envenenó. Bueno, mejor que ya compré la. Al 14 su Onix. Al okay. ¿Ah, 14, ok, ya está asustado un poquito. Sí. Dios mío, me envenenaron a dos Pokémon. Increíble, menos mal que compré. Que compré tres. Drax Dr Dr se el bosque verde porque. ¿Por qué? qué? ¿Por qué? Porque... porque no lo pueden envenenar. <risa> ya listo. Llegamos, gente, llegamos. Uh, vamos a curar. Llegaste. Llegué. Finalmente. Ah, a ver, ¿no? ahora. Vamos a capturar en esta hierba porque. Es la misma ruta de allá. Sí, terrible. Ni modo. Hay muchos sí. entrenadores de Pokémon por aquí todos parecen cazabichos salvo Brock del gimnasio de Ciudad Plateada. Vale, eh, ahora qué toca. El gimnasio. Los pues, Pokémon aprenden nuevos ataques a medida que crecen, pero hay ciertos ataques que hay que enseñar. No me va a parar alerto, todo, sobre todo porque estamos jugando dos y nos confundimos. Sí. Pero sí voy a comprar cosas. Voy a tratar de hablar, pero sin... sin narrar eh, ¿le, damos, ¿Le vamos dando el gimnasio o qué? Sí, déjame estoy comprando un par de pociones... Voy a comprar un antiparalizante... Y un par de antíodos Uy, mira... Dicen es que los Clefairis vinieron de la luna Aparecieron tras la caída de varias piedras lunares en el monte... moon Increíble... O sea, los Clefairis son extraterrestres... Qué épico Sí, sí, sí. ¿Qué sí. eh, o sea, es? evolucionan sí. con la piedra luna? ¡Wow! Como un dios, así, alienígena. Sí. Eh. ¡Wow! De hecho, creo que el. Jigglypuff, creo que evoluciona Wigglytuff con esa, creo. Si no sí. estoy mal. Sí. Bueno, ¿estás, ¿estás en el gimnasio? No, yo estaba esperando. Me puse a la debilidad. Ah bueno Bueno, pero ya, ya, ya, un rato está ya listo Nivel 8 ya Era para, más que todo, vale. ir subiendo al... El... Tú, le, tú lees el, el nombre del señor, este error O sea, los diálogos del señor de la puerta Ah, vale Ah, verdad que aquí tenemos un compañero que nos quiere mucho y mucho A ver ¿Puedo decirte uy, lo uy. que se requiere para ser un campeón uy, oh, what, Pokémon? What, what, what? Vale what? se ve... ¿Me petó? Em, em, em, em peto. No responde. No responde que lo ve ese. Ah, o será el man. Espera. Ah, es el man. Okay. <risa> Qué raro. Sí, es el man. Qué raro. Joder. Ah, ya empezó a hacer sus mariqueras. Esto, joder. Vale. Eh, de vuelta, vamos a ver. No soy entrenador, pero puedo decirte cómo ganar. ¡Déjame que te lleve a la victoria! ¡Sí! ¡Va! Sí. ¡Muy bien! ¡Vamos allá! El primer Pokémon que sale a luchar es el primero de la lista de los Pokémon. Cambiar el orden de los Pokémon podría facilitarte las cosas en combate. ¿Puedo decirte lo que se requiere para ser un campeón de Pokémon? ¡No! ¿No se sí. Ah, ok, ya, ya. Estoy repitiendo. O sea, ah. increíble, increíble información que me diste, señor. De verdad. Ah, aquí son dos. Pensé que eran... Pensé que eran tres personas. Eh... Voy a sacar Entonces, a Juan. ahí ahí el clinque. Todavía estos a... años luz derrotará oro Vale, bueno. voy a sacar a. Voy a sacar a Yo, Batman. A Juan, uh, perdón. Bueno, Por a nivel 10. Para que haga latiguito. Y le baje un poquito las intensitas. Eh, mientras no. Mientras no tenga ataques de tipo roca. ¿Vale? Vale, no me hace una mierda <ríe> okay. o Sabes que era poco eficaz, pero tan mierda, poco A ver okay. Vale, eh, ya me veo complicado Drax Tú puedes, ¿no? Esto se ha roto, un rato, así que sí lo voy a Drugs. pasar a velocidad rápido Yo también Asquad, Asquad sí. Quemado, sí. perfecto Vale mm, Nivel 14 dijiste, ¿no? Mientras suba el Derrotaste al campista Angelito Vaya, años luz no suponen tiempo Miren distancia Para pensar, señores Exacto, exacto Exacto, Eso es lo que la gente no entiende Ok Es distancia <risa> ¿Quién lee lo de ¿Tú o yo? Tú, papá Dale Soy Brock Líder del gimnasio de plateada. Creo en la gran resistencia de la roca y en la determinación. Por eso todos mis Pokémon son del tipo rock. ¿Todavía quieres desafiarme? Sé que te mueve el orgullo de los entrenadores Pokémon. Muy bien, enséñame lo que vales. Vale. La este sí no de... lo voy a adelantar. Eh... Mm... Yo hey, Juan. Madre, bueno. Juan se sacó un golpe crítico. Nervena Juan. A ver, no. Mi... De a no ser por Charmander. Llámate vale. vale, el bicho. Voy a curar de nuevo. Yo voy a curar solo por si acaso. No, yo por si acaso no, yo voy a curar. <ríe> Me van a reventar la madre. Tengo miedo. Es verdad que Charmander lo pasa complicado. Lo Yo pasar, tengo a Juan, loco. que es el Monkey, y, y a Drax, que es el Bulbasaur. Ah, brojo. Juan tuvo el nivel 9, bien. Mm. Onyx sí. Este sí tiene tumbas rocas, creo. Así que. Vale. Pero Onyx tiene, a pesar de que no lo parezca, mm. tiene muy malísimas defensas. Eh, defensas especiales, o sea, el asquada realmente no lo hace tan. no es tan malo el asco. Eh, ay, mierda, me estoy descargando. Dios mío, se descargó rapidísimo. Y... facilito, la verdad. Eh... ¿soy qué? Bueno. Hay tiempo todavía. Mmm... voy a empezar ya. ¿Voy a empezar Jack ya? Subí al el nivel 2. Derrotaste al líder, Bien. Te he bueno. subestimado. Con mm. la de tu victoria, aquí tienes la medalla roca Perfecto Vale, ¿Y tú a qué tal, ya, ya Voy ¿Ya apenas no empezando <ríe> Voy apenas empezando XD No, maldita sea, deje matar a Juan no, no, no, no Juan, no, por favor Bueno, pero tengo a Support Que son iguales Vamos Batman Mierda, no le hacen, marico, pero es que no puedo hacerle nada es increíble <risa> Chicos, perdemos el loque. No, por favor Chicos, perdemos el bloque. O sea, ahorita mismo aprecio mucho a todo mi equipo como para que se muera Bueno, acepto a Tron, pero tú, tú probablemente siempre seas a Vale Onix Vale Onix. Vale, okay. pero es que coño, qué coño hago yo con Onix Tiene atadura Tiene atadura, Lonex Y placaje pero, Atadura, que, pero atadura que no, tenemos... no puedo cambiar Sí Ah, no puedo creo cambiar que No puedo cambiar ah. creo, que es, creo que es ese porque a mí me, fa me lo falló Bueno Vale, lo falló. Mientras yo voy hablando con NPCs. Ascuas. Ascuas. Ascuas. ¡Ay! Me cago en la puta madre que mm. lo parió. Murió Drax. ¡No! ¿Murió Drax? Marico, me murió el Chatman del huevo. Marico, que esto está horrible yo. Es que, es que, te estoy muy sincero. Yo creo que, que no lo puedo matar. Que no sé qué puedo hacer. Joder, nos quedamos sin Drax. Vale, a ver, voy a jugar voy a, a la. Estoy metiendo a. cabrón! Voy a jugar al, a, lo, a lo cabrón. Con Mel. <ríe> Esto va a ser eterno. Esto va a ser eterno. No importa, o sea, mientras que no se muera nadie más Me acabas de matar a Drax, también Ah, <risa> pero Joder. es que no sé qué puedo hacer yo No payla, es que no sé si es complicado ahí Es que el Onyx no lo tengo ni a mitad de vida Bueno, ya lo, ya lo puse amarillo Es que yo creo que okay. le quito un PS okay. Pues voy a grindear un poquito mientras de estás ahí eh. Vale, vale, vale. Eh, se me acabaron las pociones. Mal ahí. Creo que se muere Mel. Cabrón, Ay, se muere. Un PS. es lo peor casi dice: Hasta que se me muere mi Mel. nos bueno, suicidemos al mismo tiempo porque. No, si sí, gano. <risa> vale. Vale, voy a intentar algo. ¡Ah! ¡No puedo cambiar a sí, mil! ¡Es verdad! No lo, no, lo no lo puedo cambiar, lo iba a cambiar, pero me hizo la atadura. De ¿Tienes mi atadura? Sí, no, atadura, nada, más. ni modo. Solamente me queda Batman, cabrón. <risa> ¿Juan se murió? Maldita <risa> nada más me queda Batman. Yo perdí esto a ¿Me estás diciendo que se murió Juan? estás diciendo que también se murió Juan y no me di cuenta? Te estoy diciendo que, que, que ya perdí. The <ríe> ¡Murieron todos, cabrón! <ríe> bueno, Gigi. Gigi, o sea, literalmente fue un episodio. Que asco, qué asco, cabrón, qué asco! No, man Qué asco, tengo, ¿sabes que tengo ganas? De, de retomarlo desde, el, desde, el, desde la vez que cortamos Desde la vez que cortamos No, pero eso sería... Tra Cabrón Cabrón, qué triste ¿Y ahora qué? No, no, no. O sea, Yo de verdad no creí que fuera a ganar el Loki realmente Pero en el episodio 1, tampoco así yo me pasé el gimnasio re sencillo. Cabrón no, es que Charmande tenía que haberle peleado mucho más ¿Y no, y, por, ¿Y no coges de caramelos raros por los entrenadores? No No, me me fue la olla Joder, Bueno, sí, me Me la olla, cabrón! <risa> Lock fallido Nos vemos en el... Nos vemos el próximo video ah, Quiero llorar Chao, chao Adiós, Despídate no... con no, esta derrota No, yo no quiero hablar ya Adiós No hay nada que comentar